Muy bien, señores, estamos de retorno en el programa, agradeciéndoles siempre por su preferencia. Y bueno, lo que vamos a hacer en este espacio, y de hecho ya lo habíamos anticipado, es referirnos a la situación de las universidades. El conflicto de la UPA ha hecho que de repente nosotros podamos analizar un poco, nos pongamos a pensar y, y ver eh, precisamente y entender eh, cuál es la situación por la que están atravesando las universidades, entender un poco aquello y, y también... Eh, ser en algunos aspectos críticos para mejorar, obviamente, y que esto os permita construir pues y mejorar, obviamente, todo este sistema. De hecho, nosotros estamos eh, con dos invitados acá en los estudios de Avia y a la televisión en La Paz. Quiero dar la más cordial bienvenida a Rodrigo Rodríguez, Secretario Ejecutivo de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios. Nos acompaña hoy en los estudios. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bienvenido. Está muy buenas no, noches. Gusto. Igualmente, siempre presto para poder atender las demandas de la población boliviana a través de su medio de comunicación. Permítame saludar también a Lutwin Arciénega, rector de la Universidad Amazónica de Pando. Es un gusto que nos acompañe, bienvenido. Igualmente, Gabriela, un saludo muy cordial, especial a, toda, eh, a todo nuestro país, especialmente a nuestra sí. querida cobija. Bueno, vamos a comenzar, si me permite, empiezo con Rodrigo. Eh, Rodrigo, mira, el sistema universitario ha estado eh, con este conflicto de la Universidad Pública del Alto, como que, trayéndonos a pensar a sobre la situación y las demandas que tienen como universidades. Eh, ¿Cómo ustedes evalúan actualmente eh, la situación de las universidades en el país? Bueno, en principio debemos informar a toda la opinión pública en general de que el Sistema Nacional de Universidades hizo el esfuerzo de uh -huh. reconducir este sistema dentro del marco de la institucionalidad. A través de un esfuerzo que hicieron los estamentos, los representantes uh -huh. de los estamentos de estudiantil y docente que hacen el co-gobierno universitario, uh -huh. en la primera conferencia ordinaria de Cobija, donde se convoca al 13 Congreso Nacional de Universidades, con dos objetivos fundamentales. Uno uh -huh. es de entrar en el tema de la reconducción institucional, que quiere decir volver a eh, poner en práctica y poner, actualizar nuestro estatuto de la Universidad Boliviana, de todo el sistema, y es el de elegir al nuevo Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Esto se realiza en la ciudad de Potosí por mandato de conferencia y por mandato de Congreso también, del décimo segundo Congreso, y en esta oportunidad eh, nos constituimos en, en Potosí, y en el momento en que estábamos realizando nuestro análisis eh, como universidades eh, en el marco de nuestro congreso, se conformaron ya las comisiones eh, que estaban trabajando la parte académica, investigación, interacción, economía y finanzas y estaba la comisión institucional que estaba tocando el uh -huh. tema de la actualización de nuestro estatuto de la Universidad Boliviana. Eh, nos enteramos del hecho fatal que se suscita en la Universidad Pública del Alto Motivo por el cual nuestro Sistema Nacional de Universidades en su decimotercer congreso decide tener en un cuarto intermedio por el luto, por el incidente que se tuvo en esta universidad hermana y declara nuestro decimotercer congreso un cuarto intermedio de 30 días por el luto del universitario, por el deceso del universitario. A la fecha, nosotros nos encontramos eh, constituidos, digo nosotros, el estamento docente, uh -huh. el estamento estudiantil. Conjuntamente con el rector eh, de la Universidad eh, Tomás Frías de Potosí Como presidente del Congreso A la cabeza de todo un sistema Porque en este momento el sistema como tal Y los secretarios han cesado sus funciones Y por lo tanto nosotros estamos eh, de alguna manera Asumiendo la responsabilidad de reconducción eh, A cabo de estos 30 días eh, De nuestro sistema nacional de universidades Y ahí surge digamos el tema de la demanda universitaria De la Universidad Pública del Alto Obviamente una, una demanda legítima, que nosotros la consideramos así, pero que tiene que estar enmarcada principalmente en lo que en su momento se dijo, no solamente en el Congreso, sino también en las diferentes conferencias de docentes, a los representantes gremiales, que debemos entrar en una negociación conjunta de todas las universidades como sistema con el Ministerio de Economía y Finanzas. Se adelantó la UPEA, señor. Se adelantó claro. la UPEA. O entonces sea, lo estaban eh, analizando. analizando, tenían una fecha para reunirse, tenemos Correcto. Entendido. Entonces, precisamente, nosotros estamos an estábamos analizando la demanda uh -huh. del sistema de la universidad. Que eso se presenta cada año. Que se presenta cada Perfecto. año. Y lo hemos hecho el día de hoy, precisamente, nuestra uh -huh. presentación de nuestra demanda universitaria ante el Ministerio de Economía y Finanzas claro. Públicas, como uh -huh. se establece dentro de los mecanismos de negociación del presupuesto universitario. Pero, bueno, no obstante aquello, la universidad pública del alto en medio de nuestro decimotercer congreso ya empieza a iniciar las acciones de, re, de salir a las calles en busca de su presupuesto universitario. Entonces, a partir de ese de ese momento es que se van generando los inconvenientes y llegamos al hecho fatal del deceso del universitario de la Universidad Pública del Alto. Mira, Rodrigo, tengo una pausa eh, para entender... Eh... Esta situación y puntualizarla. La, cada año ustedes presentan estas sus, sus demandas como universidades ¿no? sí. y esto viene a partir de, de esta reunión que tienen. Eh... Siempre van presentando eh, esta solicitud, por lo menos al gobierno, al ejecutivo, del del de presupuesto. Pero para ello hay un mecanismo interno también que ustedes tienen que, que, tienen que cumplir y, y, y establecerse como universidades. ¿A qué me refiero? A, al tema de las mismas ejecuciones presupuestarias que tienen. Imagino a la, a algo que se ha observado en el caso de la OPEA, por ejemplo, eh, el tema de los estudiantes. Si son certificados o no, no sé cuál es el término ante el comité ejecutivo. Matriculados. Matriculados, perfecto, que todavía tenemos entendido que no lo han hecho. Eh, el tema también, me imagino que van eh, eh, observando el tema de la calidad educativa, me refiero a la certificación que tienen las carreras. Eh, y bueno, estos mecanismos que tendrían que como tener un paraguas y decir, sí, las universidades tienen que tener ese tipo de, de requisitos que pienso, por lo que hemos escuchado, que todavía la OPEA no las tiene, no les cumple a cabalidad. Sí, a ver, como Sistema Nacional de Universidades, eh, todas y cada una de las universidades del sistema tiene sus direcciones administrativas financieras uh -huh. que hacen el trabajo técnico previo al Congreso Nacional de Universidades. Y precisamente en la conferencia de Cobija, donde se convoca el decimotercer Congreso, se tuvo también una reunión de directores administrativos y financieros de todos y cada una de las universidades, donde precisamente presentaron los datos numéricos para la demanda universitaria. Uh -huh. En esta instancia, eh, el equipo técnico de la Universidad Pública del Alto no asiste a la Universidad Amazónica de Pando en la conferencia para tratar este tema. Uh -huh. Entonces, desde ya, ya comenzamos mal el tema del eh, tratamiento presupuestario de esta universidad. Claro, que estar ahí. ¿no? Porque aquí se reflejan los datos numéricos técnicos de cada una de las universidades, sus déficits, sus partidas y dónde requieren ellos de alguna manera cubrir la subvención para cada una de las universidades. Esto no, no, no, no funcionó, no, no participaron de esta reunión de cobija. Y es más, en la reunión que ya hacemos en el 13 Congreso, cuando ya instalamos la Comisión Económica Financiera, se estaba tratando también el tema de la OPEA. Pero concuerdo con lo que tú dices, cuando eh, a la actualidad la Universidad Pública del Alto no ha podido justificar, primero que nada, la cantidad de estudiantes matriculados que tiene. No se tiene un dato real del número de docentes que cuenta esta universidad ni tampoco el número de trabajadores administrativos con que cuenta esta universidad y eh, lo peor de todo es que en esta universidad no se ha dicho a la fecha hay una vulneración de derechos laborales muy grandes que también eh, no hace al común del sistema nacional de universidades para empezar los contratos que se tienen los docentes son contratos por semestre o por año entonces eso no le permite una estabilidad laboral al docente, docente. de esa universidad. Por lo tanto, tiene que ir a luchar anualmente o semestralmente primero por su fuente de trabajo. Porque si en caso que no lo haga, quien, que no garantice el presupuesto no tiene el contrato. Y por tanto no tiene la estabilidad laboral. Entonces es una demanda también laboral que están teniendo los colegas docentes de la universidad. Pero no cumplen con el requisito de todas las universidades, uh -huh. todas las universidades del sistema estamos enmarcados en el régimen docente de la universidad boliviana. ¿Qué dice el régimen docente de la universidad boliviana? Que para ser docente y cumplir funciones de autoridad debe ser docente titular en ejercicio. Y la universidad pública del alto en ese momento ninguno de sus docentes son docentes titulares, ni el que esté ejerciendo el cargo de rector, ni vicerrector ni autoridades cumplen con los requisitos. Entonces desde ya es una situación incómoda que a mi manera de ver eh, no pasa por un tema presupuestario solamente, sino el presupuesto va a ser atendido, va a ser eh, negociado con las instancias gubernamentales, pero no se está atacando el tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo que esta universidad debe marcarse en el estatuto de la Universidad Boliviana, principalmente en lo que hace a su régimen docente para ser con, considerados parte legal y legítima de un sistema? Sobre ese punto voy con el rector de la Universidad de Pando. Y señora Ciénega, ¿cuánto hace estos aspectos que observa precisamente Rodrigo en, en el desempeño de, de la misma universidad? Eh, tomando el ejemplo, por ejemplo, de las otras universidades y usted que ha ido formando parte también de todas estas negociaciones y sistematización. Bueno, eh, querida Gabriela, y la verdad es que... El tema de la OPEA es un tema que evidentemente hay que analizar eh, profundamente. Nosotros como sistema en general, por supuesto, eh, estamos, eh, ya lo decía Rodrigo, hemos eh, reconducido, hemos eh, aglutinado eh, nuevamente nuestro sistema universitario boliviano en un, una conferencia de universidades que se llevó a cabo justamente en nuestra Universidad uh -huh. Amazónica de Pando, en Cobija y donde eh, prácticamente se ratificó la eh, que se tenía que llevar a cabo y era importante imprescindible justamente para poder tener la posibilidad de eh, unificar el sistema universitario en un decimotercer congreso de universidades que se estaba llevando a cabo en la ciudad de Potosí. Entonces eh, nosotros entendemos que evidentemente... Eh, los pormenores y las particularidades de cada universidad eh, se tienen que respetar justamente por el tema autonómico que eh, nos basamos eh, en esto y que cada universidad es evidente que tiene ciertas particulares pero también que nuestra eh, universidad hermana eh, tiene algunas, eh, eh, bueno, eh, tal vez vulnerabilidades o vulneraciones a nuestra normativa como el sistema universitario boliviano. Al ¿no? ser parte del sistema universitario, pero hay aspectos que sí tienen que cumplir como universidad, como así si sea una universidad autonómica, ¿no? Por supuesto, eso es lo que nos manda el estatuto uh -huh. orgánico de toda nuestra universidad y todos tenemos que acatar, ¿no es cierto?, porque para eso llevamos a cabo cada cabo cada cuatro Exacto. años los congresos, donde se actualiza, donde se contextualiza, donde se enmienda, donde se mejora, donde se, eh, por supuesto, propone eh, eh, normativas que vayan a darle dinamicidad y especialmente modernidad y podamos contextualizarnos en el entorno, no solamente encapsularnos dentro de una universidad, dentro de nuestras cuatro, sino más bien ahora la posibilidad de que nuestra universidad, el sistema universitario boliviano, esté conectado más con su población, esté conectado más con sus empresas, esté conectado más con su pueblo, esté conectado inclusive con el mismo gobierno, porque es importante sinergizar entre todas ellas para poder, por supuesto, tener un producto que sea el talento de los recursos humanos que nosotros formamos, que definitivamente sean y estén con la... Eh, la modernidad y con la contextualización especialmente de lo que ahora vivimos en nuestro, eh, en nuestro país y por supuesto que tenemos que estar también eh, contextualizados en lo que significa la globalización de este mundo moderno donde ahora, eh, si tú te fijas Gabriela, el conocimiento, el que tiene el conocimiento es el que por supuesto puede crecer, puede desarrollar y puede eh, seguir adelante eh, en un determinado país, departamento y por último, por supuesto, en este planeta Tierra. A ver, dentro de, de ello también, y eso es importante conocer la, la lectura que ustedes tienen como parte del sistema universitario, estamos hablando de una modificación de presupuesto. Si bien tienen cuatro ingresos las universidades, eh, para el tema presupuestario una de ellas es la que les, les van a negociar con el Estado obviamente y la otra es la coparticipación tributaria que es la que está ahorita eh, como tema de negociación con la Universidad Pública del Alto. Me refiero al ejemplo ¿cuánto puede afectar una modificación de la ley 195 en temas de presupuestos? Eh, significa reducir a alguien lo entiendo así ...para poder eh, entregar a la otra persona. O sea, tendría que participar quienes estén afectados, para tomar el ejemplo. Así es. Yo creo que es un tema muy complejo... Uh -huh. ...que definitivamente lo tiene que resolver, por supuesto, el gobierno... ...en el entendido de que la torta ya está repartida. Ahora, alguien más quiere hacer, o sea, coparticipar de esa parte de esa torta... ...y definitivamente, como dices alguien se va a beneficiar pero también alguien se va a afectar entonces en ese entendido es muy difícil poder eh, creo yo desde el punto de vista de que ya está todo eh, prácticamente establecido y poder de nuevo, repartir la torta es muy complejo. Tendrían que es estar, muy complejo porque va a generar, Ajá. si bien puede solucionar problemas de la OPEA, pero puede generar, por supuesto, en otros sectores o la propia universidad del sistema, ¿no es cierto? O finalmente los que co-participan en este tema, pues van a sentirse afectados y por supuesto que el, el gobierno va a tener mayores problemas. Así que yo creo que la solución no va por ahí. Yo estimo que, por supuesto que el gobierno ya ha podido analizar este tema y me imagino que va a dar algunas otras alternativas que vayan a solucionar este problema, porque entre nosotros no nos vamos a pelear. Ya lo dijo, inclusive estábamos viendo las informaciones respecto a, a la OPEA y la UNSA, por ejemplo, ¿no es cierto? el rector de la OPEA manifestaba que en ningún momento van a afectar, por supuesto, el presupuesto y la coparticipación de la Universidad Mayor de San Andrés. Y por supuesto, San Andrés tampoco va a dejar, ¿no es cierto? Entonces, además uh -huh. más, bien creo que están unidos en torno a este tema, pero sin embargo, eh, si es que el sistema no va a ser afectado, va a estar afectado otro sector seguramente de, eh, de la población y eso eh, definitivamente va a crear mayor problema y mayor conflicto. Le decía Rodrigo. Sí, a veces es importante anunciar, tú mismo dijiste, Gabriel, la ley 195 es una ley. Y dentro de lo que marca la ley está la coparticipación, no solamente de las universidades, hacia el tema del magisterio, hacia el tema de, la ju de los jubilados, hacia el tema de la salud, porque es una demanda regional la que coparticipa del ingreso de, A los de los impuestos. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, la universidad tiene un porcentaje mínimo de este, de esta torta, si vale el término, para poder ser coparticipable. Y ninguna de nuestras dos universidades, hermanas, ni la OPEA ni la San Andrés en este momento, tienen que ir a competir el poco porcentaje que tenemos de esta coparticipación regional. Para empezar, ¿por qué? Porque la ley está ya enmarcada y está diseñada como para poder atender las demandas de toda una región. Si quisiéramos alterar el porcentaje, ya sea para las universidades, ya sea para salud, ya sea para jubilación, tendrías que quitarle porcentaje a uno de estos sectores que se benefician de la coparticipación. Entonces, por lo tanto, es una situación, desde nuestro punto de vista, casi difícil, por no decir imposible, de que se pueda tocar, porque existen otros sectores que van a entrar también en conflicto en el momento que se toque la ley. Entonces, por lo tanto, lo más conveniente es, primero que nada, analizar presupuestariamente cuánto incide el tema de la coparticipación para una y para la otra universidad y manejarse en los porcentajes que están establecidos conforme a ley de la 1.95. Precisamente hacíamos una consulta a partir de ello, a ver si decimos eh, vamos a la once y preguntamos, ¿va a afectar? Y ahí sale ese tipo de respuesta, ¿no? Entre las universidades no nos vamos a, a, a quitar eh, el porcentaje que nos corresponde por el tema de coparticipación. Vamos a ir a los otros sectores. Vas a los otros sectores, se habla con los, las otras instancias y te dice no, que se dividan entre solo la parte que les corresponde. Realmente esto es complicado. O sea, ingresar a una distribución de lo que ya ha sido establecido, creo que no va por ahí la salida, ¿no? No, la salida no va por ahí. La salida Eso es lo que va. Se está pidiendo, pero... Claro, es que lo que se tiene que hacer es una, un análisis general de la ley. ¿No es cierto? O sea, por decirle, al magisterio no le va a gustar que le quites un porcentaje de su coparticipación. Inmediatamente el magisterio va a saltar. Y vas a tener un conflicto mucho mayor al que tienes en este momento de la Universidad Pública del Alto. ¿Por qué? Porque se van a sentir afectados. Entonces, lo que, eh, la salida que se está buscando, y hoy día lo hemos eh, conversado principalmente con el ministro de Economía y Finanza, es que primero demos a conocer nuestros estados financieros de nuestras universidades, veamos las cuatro partidas de ingreso económico que tienen cada una de nuestras universidades. Y veamos cuánto es el déficit real que tienen las universidades para poder atender en principio el déficit, para poder cubrir el doble aguinaldo y, ¿por qué no?, para poder cubrir también el tema de la reposición salarial que está decretado por ley del primero de mayo en el 5.5%. Entonces, en base al dato real que tengamos de todas y de cada una de las universidades, vamos a ir a ver el estado financiero de cada una de nuestras universidades como parte del sistema. Ahora, los estados financieros, es ¿cómo están a nivel general? De las del sistema universitario? Bueno, y eh, para darles solamente unas cifras, por a ejemplo, eh, nuestra demanda en general como sistema universitario boliviano, eh, el déficit que tenemos es del orden de 1.212 mil millones de bolivianos, que por supuesto, de acuerdo a las universidades mayores, medianas y pequeñas, eh, hay una distribución de las cuales evidentemente todas las universidades estamos en este tema de déficit presupuestario y económico y que por supuesto eh, la primera eh, ya conversación y reunión que tuvimos justamente esta tarde con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con el ministro, con el viceministro de, eh, pres de Presupuesto y con todo el sistema universitario boliviano, eh, hay un en principio de lo que va a ser, se ha hecho una agenda ya de visitas donde hemos siempre estipulado de la forma en la que los técnicos del ministerio nos visitan cada universidad, ya tenemos un cronograma de visitas que lo vamos a hacer en dos semanas y que a partir de ello van a constatar, van a verificar todas estas cifras, todo este déficit que tenemos en cada una de nuestras universidades, y por supuesto, en función a, a toda esa constatación de datos, de información, especialmente en tema eh, económico, eh, vamos a seguramente ya a llegar a preacuerdos. Hay la gran predisposición del ministro, del gobierno, de poder resolver este problema de las universidades, de todo el sistema universitario. Por eso es que eh, hemos quedado prácticamente ya una próxima eh, reunión después de estas visitas que vamos a tener en cada universidad, eh, ya poder, por supuesto, ir eh, como que eh, haciendo ya el limpio de lo que va a ser eh, el, el presupuesto, el, en realidad la compensación al presupuesto, el déficit que tenemos y que entre todas las universidades también, por supuesto, todo el sistema universitario tiene que estar eh, de acuerdo con esa eh, con esa propuesta del gobierno, del ministerio específicamente, para que podamos resolver nuestro problema, especialmente salir eh, con todo lo que es eh, eh, el desenvolvimiento académico y lo que significa, por supuesto, sueldos y salarios, especialmente que tenemos problemas en nuestras universidades y llegar a, a concluir este eh, calendario académico del 2018. ¿Cómo estamos eh, para entender? Y le hago la consulta a los dos. Por ejemplo, eh, cuando empezamos a hablar de, de este tema, las universidades necesitan mayor presupuesto. Eh, varía entre una y otra, obviamente. Eh, el tema, por ejemplo, de decir, pero tienen dinero en, en, en caja de bancos, no se ha ejecutado lo suficiente. Eh, ¿Cómo se, se entiende esto para, para la población? Porque eso se decía. Ejemplo OPA, le digo. Pero. No. Eh, Expliquemos esto. Es claro, a ver, es importante que la ciudadanía boliviana conozca lo siguiente. Son cuatro partidas presupuestarias que tienen las universidades, entre las cuales está una partida que es los recursos de los impuestos directos de los hidrocarburos. Esa es la plata que se tiene en caja y bancos de todas y cada una de las universidades. Pero esta plata tiene un destino específico para todas y cada una de las universidades, que tiene que ver principalmente en equipamiento, infraestructura, en investigación, en interacción social, pero no se pueden utilizar en sueldos y salarios. Entonces, esa plata sí, muchas de nuestras universidades, principalmente del eje troncal, tienen en caja y bancos, pero no pueden utilizar para el ITEM 1000 de sueldos y salarios. Primera aclaración. Segunda aclaración. Cada una de nuestras universidades tiene un déficit presupuestario precisamente por las otras partidas de EGN coparticipación porque no es el mismo tratamiento para las universidades del eje troncal, para como las... para las universidades, okay. eh, vamos a decir, mal llamadas pequeñas, que tienen ingresos mucho más reducidos yes. en sus presupuestos. Pero precisamente sí. también nosotros, como sistema nacional de universidades, no estamos queriendo ir a exprimir al gobierno un presupuesto, digamos, que no pueda ser manejable, sino que también hemos presentado alternativas como sistema uh -huh. para que... A través de un fideicomiso, las universidades pequeñas puedan utilizar por única vez los recursos del IDH para cubrir sus déficits presupuestarios y ser pagados en el tiempo. Entonces, hay ciertas ideas creativas que también estamos dando como sistema. ¿Para qué? Para salir de este embrollo de los, del tema deficitario de todas y cada Entre las universidades. Si le hago una consulta, entre las universidades que tienen mmm, una baja ejecución presupuestaria, ¿cuál es esta? Baja ejecución, principalmente yo creo que son las más pequeñas. Uh -huh. ¿Por qué? No es porque no quieran ellos ejecutar, sino porque primero que nada el presupuesto les llega al mes de septiembre. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces, hasta el mes de septiembre hacen el esfuerzo por sobrevivir presupuestariamente todas y cada una de las universidades. Uh -huh. Y lo que queda de septiembre a diciembre, ya les queda muy poco para poder ejecutar el gasto. ¿No es cierto? Entonces, he ahí uno de los principales problemas que nosotros ahora hemos considerado de hacer la negociación en estos meses para no tropezar de que se apruebe el presupuesto de la universidad en septiembre y estas universidades pequeñas puedan ejecutar recién su presupuesto en un corto tiempo que les queda como calendario académico. A, a ver, aclararte querida Gabriel, eh, la nuestra por ejemplo es una universidad que eh, aprovecho la oportunidad, vamos a cumplir 25 años este 3 de diciembre, es una universidad muy joven, donde tenemos 18 carreras, 7 carreras acreditadas. Eh, eso muestra el nivel académico en el que estamos presentes en el contexto, especialmente en el departamento Pando y en la región, especialmente Amazónica, que contempla inclusive hermanos países de Brasil, Perú también, y que nosotros eh, ya en dos años consecutivos tenemos la más alta ejecución presupuestaria del sistema, más del, del 90%. Eso quiere decir que generalmente las universidades en el tema de eh, lo que es la fuente de subvención ordinaria y coparticipación, que es, más que todo está destinado a pago de sueldos y salarios, prácticamente todas las universidades ejecutan el 100%. Inclusive, inclusive justamente a raíz de que no tenemos ahí ese déficit para esas fuentes, es la que prácticamente es la que peleamos cada año para que se puedan darnos a través de un soporte extraordinario precisamente para completar o para tratar de pagar los últimos meses del año, eso quiere Ajá. decir octubre, noviembre y diciembre. Lo que sí en IDH nuestra universidad, por ejemplo, ha ejecutado prácticamente al 100%, excepto el último mes que, por supuesto, es la remesa del último día del mes y que no se puede ejecutar prácticamente ese día, ¿no es cierto?, entonces, eh, sin embargo, existen evidentemente algunas universidades que por razones eh, internas, me imagino, no pueden ejecutar en gran medida eh, sus recursos IDH. Y es Muy ahí bien. que, evidentemente, generalmente se dice el saldo caja y bancos y se generaliza, ¿no es cierto? y en es cambio, ahí? las universidades, por lo menos, si voy a hablar por mi universidad, es que nosotros ejecutamos prácticamente el 100% de todo nuestro presupuesto. Es lo que le, ¿no? le decía, gracias por la explicación. Uh -huh. Nos han dicho, ¿no? Lo puede estar precisamente entre, entre ellas, las de las que no está ejecutando. Eh, por varias situaciones internas que me imagino que, que las tienen. Eh, quiero agradecerles estamos por habernos acompañado eh, sí quiero aprovechar el día de mañana ojalá y se presente un buen escenario. Hay un diálogo, se ha aceptado y creo que eso es lo que vamos a esperar a nosotros. ¿no? Sí, para contribuir en esta solución al conflicto de nuestra Unidad Pública del Alto justo el cronograma de visitas del equipo técnico del uh -huh. Ministerio de Economía y Finanzas comienza con Lupea Mañana. ¿Por qué? Porque lo que queremos es, en primera instancia, eh, cumplir con nuestra Universidad Hermana y que se escuchen primero sus demandas presupuestarias reales y uh -huh. que se haga, eh, por el análisis de la, del Ministerio de Economía y Finanzas, la presupuestación que la Universidad necesita. Entonces, mañana justo comienza el cronograma de actividades de las visitas técnicas del Ministerio con la Universidad Pública del Alto. Entonces, pues empiezan con la OPEA. Con la OPEA. Para decir presente. Gracias también, lo propio. Muchas gracias, Gabriela, y verdad, y. y... Solamente esperamos que eh, este conflicto realmente llegue a terminar, se pueda solucionar en función a esta mesa de diálogo que entendemos que va a ser paralelo, porque este tema específicamente del uh -huh. presupuesto ya está establecido según cronograma, hemos, eh, ya lo decía, Acá en nuestro Ejecutivo pues ya se ha acordado este tema y sin embargo paralelamente entendemos que eh, la OPEA por supuesto va a seguir eh, luchando por este tema la coparticipación. Esperamos que uh -huh. realmente las cosas eh, se puedan resolver con la finalidad siempre de que eh, la universidad, el sistema universitario ahora que se ha visto unificado y, y definitivamente con este congreso que tenemos que concluir podamos realmente dar y respuesta a nuestra población, que eso es lo que está esperando, que nos conectemos más, que estemos más eh, inmersos en lo que es la problemática de nuestra población y por supuesto resolver temas importantes y eh, eh, promover el aparato productivo. Por eso en nuestro departamento, por ejemplo, es importante uh -huh. que nuestra universidad esté más conectada a, a nuestra población y podamos también ser artífices y promover el aparato productivo, el aparato que pueda desarrollar nuestro departamento. Muchas gracias. A